Eso. Así cruzco tu <risa> ¡Rico! Caminando despacio, olvidando el horario que me lleva tres Y tú, Tú que eres todo contrario y se te va el calendario por la ventana volado. Como las cosas de palacio, voy al ritmo canario, dicen los enterados. Otros dicen que siempre llego tarde, pero solo una horita desde la canaria me la han chivado y voy. Despacio, como una pluma al caer, voy, despacio caí sobre el papel Despacio, como una pluma al caer, voy, despacio caí sobre el papel Ay, que ya no hago deporte, que casi he perdido el norte La borrachera culpable fue, de no encontrar pasaporte Pues si nunca lo tuve como Años tengo que no los aparento que estoy hecho un chaval Y aunque tengo a veces los bolsillos vacíos voy nadando en el río de una nota que me inventé Yo le y voy despacio como una pluma al caer voy Despacio caí sobre el papel Despacio como una pluma al caer voy Despacio caí. Quitarnos la pena, que buena falta nos hace. Y baila, y luego salta el vacío, pero despega las alas, así despacito caer. Lo comentan hasta los de la tele, incluso los de la radio canturrean que estamos a plátanos. Ay, ay, que le pasa a mi gente, que está siempre sonriente con la boquita de medio lado y voy.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 Sobre el papel oh.